Hola, en este vídeo mostraré cómo utilizar la herramienta Caminos en GIMP o Paths y la herramienta de selección. GIMP es un programa de manipulación de imágenes con licencia GNU. En él se pueden utilizar múltiples herramientas, unas de ellas son los caminos. Para ello podemos hacer una nueva imagen, la cual la dispondremos con un color de fondo negro, para que exista mayor contraste con los nodos del camino. Para crear un camino, es tan simple como hacer clic con la herramienta activada en su modo diseño. De tal forma, se muestra que se crea su primer nodo. Igualmente, se pueden crear más nodos haciendo clic en la pantalla. Igualmente, existe otro modo de crear nodos, el cual consiste en hacer clic y arrastrar, lo cual crea un nodo tipo Bezier, el cual tiene tres informaciones. El nodo o posición de su punto central y dos direcciones, o dos vectores, uno de salida y otro de llegada. Estos tienen distintas propiedades, en función de cuál es su longitud de vector y cuál es su dirección. Estas tres informaciones son básicas para la creación de becieres y su modificación. Estos caminos pueden crearse de manera continua o actuar de manera independiente en isletas. Una nueva isla o un nuevo camino se puede comenzar teniendo el mismo nombre. Los caminos se pueden visualizar en el menú Paths, viendo que estos se comienzan a guardar con el nombre de un NAMED. Podemos incluir una nueva parte de, o una nueva isla de camino haciendo clic en el botón Shift sí y haciendo clic nuevamente en, en, los, en, en el dibujo. Podemos ver que las distintas caminos actúan como islas, una vez que cerramos los caminos. Vemos que hemos hecho dos selecciones las cuales se, están agrupadas en un camino denominado Uname. Sin embargo, son dos isletas que se pueden operar independientemente. Igualmente, existen más modificaciones que se pueden hacer posteriormente en los caminos. Estos se pueden hacer entrando en el modo edición, el, en el cual se puede entrar también presionando la tecla Control. Podemos ver que al presionar la, teca, la tecla Control, se pasa automáticamente al menú Editar, sin necesidad de hacer clic en el modo elegido, de tal forma que si soltamos el menú Control, podemos ver que se cambia de tipo de modo. Igualmente, con la tecla Alt es posible pasar al, mo al modo Movimiento. Sin embargo, esta es posible que afecte al movimiento de toda la pantalla. Pudiendo también elegir el modo de manera eh, fija haciendo clic sobre el tipo. Podemos ver que se mueven unitariamente todos los caminos. Sin embargo, la selección realizada en el punto inicial no se desplaza, ya que es una selección que una vez realizada es independiente de los distintos caminos. Estos caminos se pueden eh, modificar cada uno de sus nodos. Para ello, en el modo edición podemos hacer clic en cada uno de los nodos, pudiendo desplazarlos. Incluso podemos modificar las direcciones o las fuerzas de cada uno de sus becieres o tiradores. Igualmente, podemos eliminar cada uno de los nodos haciendo clic en editar y haciendo clic en la tecla Shift, lo cual nos marcará el nodo con un símbolo negativo. Al hacer clic, Eliminaremos dicho nodo. Este método se consigue haciendo, eh, haciendo clic, eh, tecleando las teclas del ratón Control y Shift y dando clic con el botón izquierdo del ratón. Esas tres combinaciones de teclas permiten eliminar un nodo. Igualmente, se puede crear un nuevo nodo haciendo clic en cualquier parte del camino, en el modo Editar. De, de tal forma que si el modo es en el modo Diseño, se desplaza la, la línea Obecier. Sin embargo, si estamos en el modo Editar, se creará un nuevo nodo, siendo este el que se desplace, pudiendo modificar ahora cada uno de sus becieres. Estos, estos distintos tipos de ediciones dan lugar a distintos tipos de respuesta, con lo cual se puede utilizar cada uno de forma independiente. Una vez realizadas las modificaciones en los caminos, podemos pasar la el camino a selección, el cual también se puede hacer a través de teclear el intro. Igualmente, esta selección puede operarse, de manera que si se aprieta, al hacer clic en Selection to Path a la tecla Shift, el camino se añade a la selección anterior. Si, si damos a la tecla Control, este se sustraerá de la selección anterior. Igualmente, con Shift más Control se intersectará. Estas opciones de añadidura, sustracción e intersección conviene aprenderlas, ya que son comunes para todas las herramientas de selección. Tecla Shift para añadir, tecla Control para sustraer o restar y tecla Shift más Control para intersectar o elegir el área común entre ambas selecciones. Probemos cómo esto ocurre. Movemos el, el camino manteniendo la selección y ahora presionaremos la tecla Control y Shift a la vez que apretamos Selection to Path. Vemos que ahora es la zona común la que se activa, siendo la selección la que se puede ver en pantalla con líneas discontinuas. Podemos también crear más caminos en lugar de nuevas islas con la tecla Shift. Esto lo podemos hacer creando un nuevo camino. Podemos añadirle un nombre cualquiera. Igualmente, una vez hechos los distintos caminos, podemos gestionarlos y visualizarlos. Para ello, podemos hacer clic en su, en su ojo para poderlo visualizar. Igualmente, en la edición de los caminos, podemos, podemos ver que cuando los seleccionamos cambia a un color rojo. También podemos editar los atributos del pad, lo cual nos permitirá elegir los distintos colores que queramos para que sea mostrado. Igualmente, se puede elegir si este debe ser visible o no, o si debe estar linkado a otra serie de caminos linkados o de capas linkadas. Igualmente, podemos eh, eh, mantener el camino a, a, un, a un dibujo sobre un camino ejecutado. Igualmente, podemos mantener fija la posición del camino para que esta no pueda ser modificada de manera eh, errónea o, o por error. Podemos ver que al seleccionar un nuevo camino, elegimos y empezamos a diseñar un nuevo camino independiente del anterior, pudiendo hacer nuevas islas o no. Estos caminos pueden utilizarse además de para realizar selecciones, para ser rellenados, al igual que si realizásemos la selección y lo rellenásemos con la, cubita, con la cubeta de pintura o fill, bucket fill. En ella es igual que si re eh, eligiésemos rellenar la selección completa y lo rellenásemos con un color. Esto lo podemos automatizar de manera que mediante la herramienta Caminos podemos elegir rellenar el camino. De tal forma que una vez elegido el camino que queramos rellenar, lo podemos rellenar. Este nos, podrá, eh, nos permitirá elegir si hacerlo con un color sólido, con un patrón, o, y si queremos utilizar o no el anti -alasing. Generalmente lo rellena con el color de frente. Igualmente, podemos elegir que los caminos, en lugar de ser rellenados, únicamente sean utilizados como base para utilizar un pincel. Esto es arrastrar el pincel alrededor del camino, stroke path. En él podemos elegir cómo será el, el dibujo, si será un color sólido o un patrón. Igualmente, podemos elegir distintos estilos de línea, los cuales... Son variados, basándose en interacciones de, de puntos y rayas, o continuidades y puntos más cortos. Una vez seleccionado el tipo de línea que queramos y el tipo de terminación que queramos, redondeada o en estilo eh, junta, podemos hacer clic en aceptar, de tal forma que veamos que el camino se rellena. Este era el camino de la selección, por lo cual no se visualiza. Sin embargo, podemos hacer clic. En este otro camino y ver qué es lo que ocurre al, al ejecutar el stroke. Vemos que eh, al, al utilizar el stroke también está activa la selección que hemos realizado previamente. Por ello necesitamos seleccionar toda la imagen para que el camino sea hecho eh, finalmente en la imagen entera. Seleccionamos la imagen entera y visualizamos el camino el cual queremos pintar. Hacemos clic en Stroke Path y con la configuración que queramos hacemos clic en Aceptar. Vemos que hemos dibujado un camino en su parte exterior. Además, los caminos es posible crearlos a partir de selecciones creadas previamente. Esto lo podemos hacer a través de la herramienta Free Select Tool. Ella la podemos realizar una selección con un camino cualquiera. Y lo podemos cerrar. Una vez hecho esto, podemos entrar en la herramienta de visualización de caminos, la cual tiene un empotrable propio, que es la del Selection Editor, ya que la mayor parte de las opciones están compartidas entre las selecciones y los caminos. Podemos ver la herramienta de Caminos y cómo esta se puede utilizar para añadir nuevos caminos, para duplicar los caminos existentes, para pasarlos a selecciones, para pasar las selecciones a caminos para pintar a lo largo de caminos, lo cual sería el estroque que hemos realizado previamente. Pasemos la selección que hemos realizado de manera libre a un camino. Podemos ver que podemos apretar la tecla Shift para ver más opciones. Si apretamos la tecla Shift, bueno, primero hagamos clic en la herramienta Simple. Podemos ver que se ha añadido un nuevo camino, al cual llama Selección. Este eh, podemos observarlo, bueno, en el Control A... He seleccionado toda la imagen y ahora podemos ver que el camino seleccionado anteriormente como selección libre lo podemos visualizar. Igualmente, podemos editarlo. Este podemos ver que tiene múltiples nodos. Podemos hacer clic en cada uno de los nodos, viendo que estos tienen vectores de intensidad baja. Y que podemos ver también que el número de nodos es muy abundante. Podemos deseleccionar el camino y hacer clic en una nueva selección. Una vez hecho esto, podemos intentar editar el camino de manera avanzada, apretando la tecla Shift. Esto nos abre un menú de edición de caminos. En ella podemos elegir un threshold. Cómo, los, eh, cómo las esquinas serán tratadas, ya que a partir de cierto ángulo, las esquinas pueden ser tratadas como ángulos eh, como, como ángulos. De lo contrario, los nodos serán tratados como becieres, teniendo un tirador de entrada y otro de salida. Igualmente podemos redondear los, las esquinas, eh, ponerlas un umbral para cómo son redondeadas. Ajustar el error del, del camino, ya que puede existir una pequeña diferencia entre el camino y la selección original. Esto puede dar lugar a una corrección del camino haciéndola de una haciéndolo de una forma más suave. Igualmente puede disminuir el número de nodos, lo cual puedes llegar a ser positivo para su edición posterior. Igualmente, podemos ajustar otros parámetros de filtrado, como el Surround, el Epsilon, el número de iteraciones, el, el porcentaje, el Surround secundario, etc. Igualmente, podemos ver que tiene más parámetros. Estos parámetros son muy abundantes, pudiendo ser denominados los básicos, los correspondientes al threshold, los cuales nos permitirán, que, que si dos puntos están demasiado próximos sean tratados igual podemos elegir un umbral alto o bajo de tal forma que éste permita que los puntos cercanos estén más separados igualmente podemos asumir más error de tal forma que los puntos buscados sean buscados de una manera más separada dejando una menor cantidad de puntos y, una, y un contorno más suave igualmente podemos elegir el ángulo que queramos como ángulo mínimo para que sea marcado como, como ángulo en lugar de como punto de nodo. Este ángulo es mayor cuanto menor es su valor, es decir, cuanto más agudo es su ángulo, de tal forma que si los ángulos son llanos será una línea recta y no existirá necesidad de hacer un nuevo nodo. Por defecto viene el valor de 60. Una vez eh, ejecutadas las distintas configuraciones, podemos ver que se ha creado una nueva selección, pudiendo visualizarla y editarla. Podemos ver que esta edición tiene menor número de nodos que la selección anterior. De tal forma que ahora, a la hora de editarlos, esto es más sencillo, pudiendo afectar una zona mayor del dibujo eh, con una menor cantidad de movimiento de nodos. Esto cierra ya el apartado de manejo de caminos para las imágenes. Continuemos en la visualización de los nodos, de, de cómo se realizan las distintas selecciones. Para ello podemos partir de la imagen que creamos previamente y ver que existe la herramienta de selección rectangular, la cual se puede ver en la caja de herramientas con este símbolo, un rectángulo con un contorno de puntos in intermitentes podemos hacer clic en ella y podemos arrastrar haciendo clic en la pantalla y arrastrar hasta, el segundo, hasta la segunda esquina haciendo selección en un rectángulo, el cual irá desde el primer punto hasta el segundo haciendo una diagonal. El resto del rectángulo serán sus prolongaciones en el eje X y en el eje Y. Esta selección puede utilizarse para rellenarse. Ello lo podemos rellenar con el color del frente o con el color del fondo. Igualmente, estas selecciones pueden utilizarse para, contorne para contornearse. Podemos ver que en el menú de estas selecciones existen múltiples modos, existiendo el modo reemplazar selección como la opción predefinida. Esta opción predefinida conviene mantenerla siempre clicada, pudiendo alternar a los distintos otros modos apretando las teclas Shift, la tecla Control o la tecla Shift más Control. Esto nos permitirá crear otras selecciones, por ejemplo, añadiéndolo a la selección anterior o eliminándolo de la selección anterior. Igualmente, podemos intersectar con la selección anterior. Una vez obtenida la selección que queramos, podemos hacer clic en la cubeta de pintura, pudiendo rellenar la selección que, que obtuvimos finalmente. Además, existen otras opciones, como por ejemplo el anti-aliasing. Esto permite que los bordes no sean tan duros. Esto es útil sobre todo en las líneas inclinadas, las cuales se pueden crear con otras herramientas, ya que la herramienta de rectángulos únicamente lo hacen los ejes X e Y. Este identity puede hacer que las rectas parezcan más rectas y se note menos la pixelización. También podemos hacer un feather ejes. Esto quiere decir que alrededor, es decir, en los contornos o ejes, podemos aplicar un feader o, o transición. Esta transición eh, hace que, que una serie de, de píxeles que están en la parte exterior vayan pasando del de modo de transparencia total al modo de opacidad total. Podemos elegir la longitud en la cual esto es realizado. Igualmente, podemos realizar la selección. Y posteriormente, modificar su FEADER en el menú Selección, FEADER o, o contornos o difuminación de contornos. Igualmente, podemos elegir que los contornos o las esquinas sean redondeadas. Podemos ver cómo estas tiene así los bordes redondeados. Igualmente, si tiene un feather, es posible que también se aplique un cierto redondeo a los contornos. También podemos hacer que la selección sea expandida en su momento de selección desde el centro, presionando en el centro de selección en lugar de en, la esquina, en una esquina. De tal forma que ahora elegiremos el centro y el radio al cual queremos hacer la selección. Igualmente, podemos mantener. Una cierta relación de aspecto, de tal forma que las selecciones queden rectangulares o cuadradas. Podemos ver que esta puede tener una, una proporción como la anterior, o podemos incluir una proporción como la que se puede escoger originalmente, por ejemplo, 1 eh, a 1. Estas opciones de mantener la relación de aspecto y la de expandir desde el centro pueden activarse también con las teclas Shift y Control. Las cuales darán lugar a cuadrados perfectos o círculos perfectos o relaciones eh, que nosotros pongamos previamente de la misma forma y, e igualmente para que se pueda partir desde el centro hace falta presionar la tecla Control. Esta tecla Control hay que apretarla después de comenzar la selección. De tal forma que si le apretamos la tecla Control o la tecla Shift previamente, a lo que estamos afectando es al modo. Es decir, a la hora de realizar una selección, podemos seleccionar todo con Control A para poder afectar al dibujo y tener ya todo preseleccionado. Sin embargo, podemos tener preseleccionado el modo Reemplazar, el cual nos elegirá la, la primera selección que realicemos de manera inicial. Posteriormente, podemos modificar con la tecla Shift o la tecla control si esta selección será en añadidura o en modo resta. Igualmente, podemos teclear ambas para realizar la intersección. Además, podemos teclear la tecla control y la tecla shift después de haber hecho clic en el ratón. Es decir, podemos cliquear la tecla shift para que la selección sea de añadidura, hacer clic con el botón izquierdo del ratón y posteriormente hacer clic otra vez en shift para que esta relación sea de mantener la relación de aspecto para completamente cuadrada. O, de la misma, o similar al anterior, de tal forma que al soltar el botón del ratón, esta selección se ha hecho modificando dos parámetros con el teclado. Al, antes de hacer clic con el ratón para que añade, hacer que la selección sea de añadidura, y una segunda apretada del teclado para que éste sea en modo expansión. Igualmente, posteriormente, podemos corregir sus coordenadas, de tal forma que podemos elegir su valor de manera manual y hacer la selección de las distintas posiciones de una manera más precisa. Igualmente, podemos modificar su tamaño o lo que puede llegar a ser también su relación de aspecto. Igualmente, podemos activar o desactivar las distintas opciones para finalmente aceptarle el tipo de selección que queramos. Igualmente, podemos activar distintas reglas para poder situar la selección o autorrecortar eh, la selección al, al interior de, del contenido de una capa. Las selecciones, para moverlas, podemos realizarlo con la herramienta Mover, la cual se puede activar también con la letra M. Estas selecciones, para desplazarlas, necesitamos hacer clic en Movimiento de selección. Y ahora sí, podremos desplazar las selecciones. Igualmente, si tenemos la selección realizada y queremos desplazarla, no podremos hacerlo hasta que no tengamos la herramienta Mover. Y una vez realizada, elegida la herramienta Mover, necesitaremos hacer clic en Shift o activar la herramienta mover para capas, ya que de lo contrario afectaremos a toda la capa. Si hacemos clic en mover la selección, moveremos únicamente la selección. Igualmente, los caminos pueden desplazarse. Desde la herramienta mover, con clicando en su movimiento respectivo. Además de las selecciones rectangulares, pueden hacerse otro tipo de selecciones, como por ejemplo las circulares o elípticas, teniendo los parámetros muy similares a los parámetros anteriores, pudiendo seleccionar y hacer un círculo perfecto apretando la tecla Shift, pudiendo rellenarlo y posteriormente pudiendo hacer otra selección. En esta otra selección la podemos autoajustar a la figura anterior, haciéndola de manera circular. Al ser la, la selección anterior también circular, esta queda autoajustada. Sin embargo, si el tipo de selección es cuadrada, Podemos ver que al ejecutar la selección y autoajustarla, esta únicamente se ajusta en el ancho y en el alto. Igualmente, si nuestra selección previa es de un dibujo cuadrado, al hacer clic en una selección redonda y ajustar, esta se ajustará a su interior. Igualmente, podemos hacer que se sombree únicamente la parte seleccionada. O que se visualicen las distintas reglas para poder eh, ajustar y tener mejor perspectiva acerca de cómo está posicionada la selección. Además de la herramienta selección rectangular, existen más herramientas de selección, a las cuales se puede acceder, además de a través de la Toolbox, a través de la opción Filter eh, Tools o herramientas, y en concreto la parte Selection Tools o herramientas de selección. Podemos ver y además podemos visualizar su tecla de acceso rápido, siendo para las selecciones rectangulares la tecla R, para las selecciones, selecciones elípticas la tecla E, para las selecciones libres la tecla F. También podemos hacer selecciones a objetos o cambios de color existentes en la imagen, con la herramienta Foreground Select, las cuales nos permitirá elegir una serie de colores que queremos de frente y una serie de colores que queremos de fondo, siendo la herramienta la que encuentre un contorno que separe ambas regiones. Igualmente podemos hacer selecciones por color por la, con la herramienta Fusi la cual elegirá distintos colores eh, o distintas regiones en función del color. Igualmente, podemos elegir un color o un rango de color existente en toda la imagen. Al igual, podemos elegir también la herramienta tijeras inteligentes o Intelligent Excisor con la letra I, lo cual nos dará lugar a una herramienta que seleccionará eh, los contornos eh, siguiendo un algoritmo de mínima distancia o de mínimo o cambio entre distintos píxeles, de tal forma que encuentre automáticamente los contornos, los cuales también los podremos corregir. Veamos cómo funciona la herramienta Selección Libre, la cual es bastante sencilla de utilizar. Hacemos clic y vamos haciendo un itinerario. Si dejamos de hacer clic, la línea será recta. En ocasiones puede ser práctico dejar de hacer clic, ya que el mantener el clic del ratón puede ser más fatigoso. Igualmente, podemos operar el modo de selección, Haciendo clic en el modo, para que este sea de añadir, de sustracción o de intersección. Igualmente podemos añadir un Feader. Podemos elegir y ver cómo funciona este Feader, terminando la selección. Podemos ver que la selección se mantiene en su contorno como se veía. Sin embargo, podemos abrir el menú de edición de selecciones. Este Feader ha sido bastante débil, podemos utilizar uno con un radio bastante mayor y hacer otra selección. Podemos ver que ahora la selección en el menú de edición de la selección ya no es una selección completamente recta, sino que tiene su contorno difuminado. Esta difuminación es debido a la herramienta Feader y puede sernos útil para obtener una selección en la cual, tras copiar y pegar, sea más, más suave la transición entre lo que hemos seleccionado y lo que no haciendo que las imágenes y las modificaciones de las imágenes sean más difícilmente identificables y sean más agradables a la vista. Igualmente, en este menú edición podemos ver que podemos hacer clic en seleccionar todo, hacer clic en, en, en eliminar la selección, o también podemos hacer clic en invertir la selección, de tal forma que sea la parte exterior en lugar de la parte interior la selección. También podemos guardar la selección en un canal, la cual se mostrará en el menú de canales, al igual que los canales R, G y B, y alfa. Este canal actúa al igual que el canal alfa, el cual se puede activar o desactivar, proponiéndose como selección, y este tipo de selecciones también se pueden utilizar como máscaras o como canales alfa. Estas, estas, estas máscaras o selecciones elegidas como canales son imágenes en escala de grises, las cuales son imágenes al igual que las imágenes RGB que son compuestas posteriormente por el programa GIMP. Estas imágenes en escala de grises pueden editarse de manera independiente o pueden editarse también a través de la herramienta Máscara Rápida, la cual nos mostrará una imagen que podemos ver como canal activado de manera temporal. En ella podemos hacer eh, dibujos y pintar con los colores blanco, negro o cualquiera en su escala de grises. Estos colores los podemos elegir con una brocha que sea también semitransparente, ya que las brochas pueden ser elegidas con distintos tipos de, de objetivos. Estos pueden ser el color sólido en su, en su círculo completo, de tal forma que sería igual que la herramienta pincel. Sin embargo, es posible crear otros tipos de brochas, los cuales tengan en lugar de un valor 100 un valor de un porcentaje menor, de tal forma que sea cada vez que se hace clic en la brocha o se hace clic en el dibujo con esa brocha activada, una cierta parte del color la que se ha pintado. Podemos ver que esta se puede pintar en blanco o en negro, siendo el color negro el que deja marca. Y esta marca se visualiza en color rojo, el cual es el color de opacidad de la máscara. En, la, en esta máscara rápida, el color rojo sería la opacidad, siendo el resto de colores o lo que no está pintado como color rojo lo que se visualizaría. Que en esta imagen en blanco y negro sería la zona negra la que se visualizaría. Podemos hacer uso de, de otro color como por ejemplo, eh, un color cualquiera. De tal forma que sea más práctico a la hora de visualizar cómo funciona la máscara rápida. Podemos pintar la imagen y posteriormente realizar una selección. Dicha selección la podemos eh, modificar con la máscara rápida, de tal forma que se mezcla el color rojo de queso opaco con el amarillo y en esta imagen podemos eh, pintar con cualquier color en escala de grises equivalentemente también en blanco y negro podemos ver que los colores negros cómo actúan en esta imagen siendo los colores negros los que tapan la imagen también podemos invertir el color cogiendo el color blanco y viendo Cómo los colores blancos son los que permiten la luminosidad o la visualización de la imagen posterior. Una vez editada esta selección, como máscara podemos eh, visualizarla de manera, eh, en el modo normal, como selección, viendo su contorno. También podemos seguir visualizando lo que era la máscara rápida en, la, en el menú de selección del empotrable. Podemos visualizar cómo esta máscara ha sido realizada y cómo actúa dentro de la imagen. Posteriormente, podemos activar una máscara, en la cual podemos añadir su, selec su selección como máscara. Al añadir la, la selección como máscara, podemos ver que el resto de la imagen deja de visualizarse, ya que ahora está activa la máscara. También podemos desactivar la máscara, dándole en la opción Disable. Esto inhabilita la máscara mostrando toda la imagen. También podemos hacer clic en Editar la máscara para que sea lo que pintamos al igual que en el modo o, al igual que en el modo máscara rápida para ello deberemos seleccionar toda la imagen para que no sea únicamente la selección lo que sea afectado por la máscara que ya teníamos igualmente podemos hacer visible la máscara la cual podremos observar como una imagen en escala de grises al hacer zoom en cierta zona de la imagen podremos visualizarla en mayor profundidad viendo Cuál es el ancho de la zona en la cual existe la transición entre el blanco total y el, gris, y, el, y, el, y el negro total, siendo la escala de grises una transparencia parcial. Esta máscara, una vez realizada, puede aplicarse con la opción Apply Layer Mask. Esto nos generará una capa creada como ya final. Podemos ver también que se ha activado su canal alfa el cual es el canal de la máscara que acabamos de activar y aplicar. Igualmente, se puede remover dicho canal alfa, volviendo a o, o, sustituyendo el fondo transparente por el color de fondo que tengamos elegido. Estas máscaras y estos canales es posible tenerlos almacenados y modificarlos de manera independiente, a través de, la, de las herramientas de selección como canal o de la selección de, y su edición como máscara. Al igual, podemos ver que al crear una capa de máscara, esta puede elegirse de distintas formas, pudiendo elegir la selección, como en el caso anterior, pero también podremos elegir un canal que hayamos grabado previamente. Igualmente, podemos retransferir el, el canal alfa de la capa o igualmente podemos pasar a una escala de grises de la capa. En esta imagen, como previamente el fondo era negro, el, este corresponde con la opacidad total, pudiendo corresponder el resto del color amarillo como color de transparencia y pudiéndose utilizar como máscara. Podemos ver que el color amarillo no era completamente eh, blanco o transparente, de, teniendo ahora una máscara que en lugar de ser completamente opaca en, en unas zonas, en partes, es transparente. Esto puede visualizarse o no, de tal forma que si creamos una nueva capa y la operamos en la capa de fondo, podemos ver que al sumarse eh, adquiere una opacidad mayor. Podemos desactivar la la capa del de, canal alfa para hacer el canal opaco, al igual que la máscara, y hacer que la superficie final sea de, color, de un color plano, como por ejemplo el blanco. Podemos ver que ahora sí que se ahora se ve la imagen como más clarita, sin embargo, si la imagen de fondo es negra, este color quedará como más oscuro. Si el color del, del fondo queremos visualizarlo, es posible que prefiramos una, una máscara transparente, en lugar de con opacidad 100%. Las máscaras son muy útiles, además de poder ser más prácticas y poderse editar en cualquier momento. Si por cualquier, momen, por, si por cualquier cosa existe saturación en los recursos, como puede ser eh, el ocupar toda la RAM, lo cual puede llegar a ocurrir al utilizar imágenes en 32 bits, ya que estas necesitan cuatro veces más RAM que una imagen tratada en, en 8 bits, es posible que necesitemos aplanar la imagen, reduciéndola a un, a un estado en el cual exista únicamente una capa visible. Ello lo podemos hacer... En haciendo clic en Flatten Image, esto creará un, eh, eliminará la transparencia. También es posible, a través de capas, hacer una, una semi, un semiaplanado, lo cual mantendrá el canal de transparencia. Igualmente, podemos semiaplanar la máscara, de tal forma que esta sea, se vuelva opaca. Podemos visualizar la máscara haciendo clic en Show Layer Mask. Y haciendo clic ahora en Colors, haciendo clic en la transparencia de la capa, podemos ver que la máscara no se, no se trata como transparencia. Para ello deberemos pasar primero de la máscara a transparencia, aplicando la, la máscara de la capa. Esto pasa la máscara a transparencia. Y posteriormente podemos aplanar los colores de la imagen haciendo clic en Layer Transparency y aplanando la imagen, lo cual nos mostrará la, los colores de una forma más sólida Sin embargo, es posible que el color nos lo blanquee Pudiendo elegir otro color con el cual eh, mezclarse Pudiendo oscurecerse con el negro O pudiendo intentar elegir un color similar Para que el resultado sea el mismo del color eh, que esperemos Igualmente podemos elegir otro color Para que el efecto sea distinto Al igual que ocurriría si hubiésemos elegido Y hubiésemos cambiado el fondo Esto nos puede dar una una opción para crear contornos a los distintos objetos, de tal forma que la parte que tenemos como transparencia posteriormente pueda ser utilizada para resaltar el objeto. Podemos ver cómo operan más opciones de selección, como por ejemplo las tijeras inteligentes. Las tijeras inteligentes van contorneando la imagen, por ello será necesario únicamente elegir los contornos de la imagen o una periferia para que esta sea ajustada por la herramienta tijeras inteligentes. En caso de que parte de la selección no sea como nosotros esperábamos, podemos elegir un, un, un contorno interactivo o modificar la selección, de tal forma que podemos arrastrar la, la selección para que ésta se ajuste al objeto que nosotros queremos seleccionar. Igualmente, podemos utilizar el contorno interactivo, de tal forma que podemos ir arrastrando el ratón y este vaya dejándonos la selección como nosotros queremos. De vez en cuando podemos desactivar el clic para que éste sea mantenido en su posición. Podemos ver que las, las tijeras inteligentes no se ajustan perfectamente a lo que es el contorno. Es posible que otras versiones u otros programas tengan otra versión de la herramienta, tijeras inteligentes, las cuales se ajusten de una manera más precisa a todos los contornos o a lo que es esperable de los distintos contornos. Igualmente, si, si la diferencia entre los distintos colores es excesivamente brusca, es decir, no existe antialias, es posible que sea más, más parecido a lo que esperaríamos de la herramienta Tijeras Inteligentes. Una vez terminada la selección, podemos arrastrarla para elegir la parte que queramos, modificando cada uno de sus nodos. Y posteriormente elegir cómo se mezclará la selección, si en añadidura, en sustracción o en intersección, haciendo clic y realizando la la finalización de la selección. En este caso, como el modo de, de selección es reemplazamiento, no realiza la, la selección. Bueno, podemos ver el, el tipo de comportamiento que tienen las, las tijeras inteligentes. Si... Eh, podemos también hacer uso de la herramienta Foreground Select, la cual nos servirá para elegir un color que, o, o una parte que sea de la imagen que sea tomada como, como frente. Podemos utilizar una imagen que creemos, pudiendo ser esta imagen de múltiples colores. Con la herramienta Foreground Select necesitaremos seleccionar el eh, de manera grande, el objeto que queramos seleccionar. Ello lo podemos hacer con la herramienta de selección libre o con cualquier otra herramienta de selección para realizar su contorno. Una vez hecho esto, nos pedirá que dibujemos cuál es su parte interior o parte eh, visualizable. Para ello, previamente, podemos seleccionar toda la imagen, hacer clic en la herramienta selección inteligente, lo cual, en principio, nos... Nos sitúa con la herramienta Selección Libre, la cual podemos ver porque tiene el lazo activado en el puntero del ratón. Podemos seleccionar la imagen que queramos, precontornear la imagen que queramos seleccionar. Dibujar el color, lo cual queremos de frente. Lo cual nos creará una pequeña máscara de un color verde. En ella podemos elegir una anchura superior. Esto solamente está seleccionando la imagen, no está pintando de verde. Podemos ver que lo seleccionado se queda con, con un color negro. Igualmente debemos elegir qué es lo que es el fondo de la imagen con el Draw Foreground. Podemos ver que previamente lo que seleccionamos y estaba fuera de la selección, se queda como fuera de la selección. Igualmente, podemos elegir más zonas que estaban dentro de la selección como existentes fuera de la, de la selección, es decir, como parte exterior, y ver cómo cambia el color, al igual que si hubiésemos elegido la selección de la parte exterior con más precisión. Una vez hecho esto, también podemos elegir qué es lo que marcamos como impreciso o lo que dudamos de si está dentro o fuera, pudiendo hacer un contorneo de la imagen para seleccionar qué es lo que está dentro y qué es lo que está fuera de la imagen o de la selección que queramos realizar, de tal forma que esta herramienta de selección la podemos utilizar con, con menor precisión que la, que la solución final. También podemos utilizar unas brochas con un tamaño mayor para que sea, una may un, sea más sencillo seleccionar la zona de duda. Una vez realizado esto, podemos hacer clic en Preview Mask, lo cual nos mostrará una máscara eh, de, de selección la cual podremos ver con el color azul como la parte no seleccionada y la, y la parte visible de la imagen como la parte seleccionada. Esto la podemos ver en color o en escala de grises, siendo la parte blanca la seleccionada y la parte negra la no seleccionada. Podemos ver cómo era la, la, la selección que hemos hecho previamente del foreground, el cual está de blanco, el background, el cual estaba en negro y la parte de duda, la cual estaba en gris. Y cómo al aplicar la máscara se resuelven las las transiciones entre el exterior y el interior y cómo se obtiene el resultado. Igualmente, se pueden utilizar distintos algoritmos, el matting Globe y el Levin, el cual se pueden utilizar con distintas cantidades de niveles, las cuales pueden obtener soluciones más finas o incluso en ocasiones puede ser que el tipo de solución pueda ser de peor calidad. Igualmente, podemos activar más niveles o cambiar el número de niveles activos. Igualmente, podemos modificar el número de iteraciones. Una vez... Eh, a gusto con lo que esperamos de la selección, podemos hacer clic en Select y, y ver cómo se visualiza. Igualmente, podemos terminar la selección haciendo un Feader, el cual podemos elegirle de manera brusca para ver cómo, cómo este hace una transición entre lo que es el, el contorno interior y el exterior, o cómo realiza la difuminación. También podemos ver posteriormente cómo es la máscara rápida y modificar o, o cambiar la selección en esta máscara rápida. Una vez realizadas todas las selecciones, podemos operar la selección haciendo clic en copiar la selección, con Edit, Copy. Esta selección realizada y, esto, y esta selección copiada al portapapeles podemos volverla a pegar, para, pegándola en la selección, o también la podemos pegar como una nueva capa. Esta nueva capa la podemos hacer visible o no, y podemos ver que ahora podemos desplazar la, la imagen seleccionada, lo cual no lo podíamos hacer previamente en la imagen original la cual era blanca y negra, teniendo que mover la capa completamente. Ahora, sin embargo, podemos observar otra imagen de fondo y otra imagen de la capa activa. Esta, este pegado de la selección final puede realizarse de múltiples maneras. Generalmente, lo mejor suele ser en nueva capa o incluso nueva capa en el lugar, ya que generalmente es posible que también queramos que la selección sea mantenida como superpuesta en su posición original. Igualmente, también es posible que lo que queramos es extraer la selección, de tal forma que podamos hacer uso también, por ejemplo, de otra herramienta, como por ejemplo la herramienta Fushi Select Tool, la cual selecciona una región continua a lo largo del, con un color continuo o similar, la cual se puede activar con la tecla U. Podemos ver que también podemos activar el Anti-Aliasing, el Feather, o cómo es esto, el, esta selección en sus contornos. Al igual podemos ver que podemos activar los vecinos diagonales, los cuales eh, permitirán que el threshold sea también asumido para los píxeles en diagonal. Esto en ocasiones puede ser conveniente o en ocasiones puede ser no conveniente. Igualmente podemos elegir que la, que la muestra sea mezclada. Igualmente podemos elegir distintos valores para los umbrales de los distintos colores. Y ver qué tipo de, distinto, eh, qué de canal queremos utilizar para la selección o criterio de búsqueda. Generalmente se suele utilizar el canal compuesto, el cual es una visualización en escala de grises de la imagen visualizada. Sin embargo, se puede utilizar en exclusiva el canal rojo, el verde o el azul, incluso el canal alfa de transparencia. También pueden utilizarse criterios de saturación o de tono para elegir los distintos colores. Por ejemplo, podemos ver que el color blanco y el color negro tendrían la misma saturación. Eligiendo este criterio y un umbral bajo, podemos ver que, se selecciona, eh, que de la imagen que se selecciona, se selecciona tanto el color blanco como el color negro siendo los colores saturados, como por ejemplo este verde, el que quedaría fuera de la selección. Una vez realizada esta selección, podemos ver que podemos utilizar cualquiera de las herramientas del menú selección, como por ejemplo, eh, pasar la selección a flotante, la cual nos creará una capa la cual podremos desplazar, siendo la selección modificada la que se desplace, en lugar de ser la imagen de fondo. Una vez realizada la modificación y el desplazamiento, podemos anclar la capa de modificación, Podemos ver que esto puede no ser el resultado que, eh, deseado, siendo mejor el, el sustituir la capa o crear una capa nueva para, para la operación de capa. Esto lo podemos hacer duplicando la capa, realizando la selección y eliminándola, de tal forma que el resultado sea una nueva capa. Esta puede además tener un canal alfa, el cual eliminar para visualizarla con un fondo distinto, de tal forma que lo seleccionado Puede ser desplazado en la imagen. ¿Por qué está desplazando ahora esta otra capa? Ahora, podemos, ahora está seleccionando la capa del fondo, y la capa de frente es el blanco con el negro, de tal forma que parece que estamos moviendo la capa del fondo, la cual tiene el fondo negro, con el reborde blanco, pero sin embargo es el reborde blanco con los círculos verdes lo que se está moviendo con la transparencia. Igualmente, podemos hacer otras operaciones con la de selección, como por ejemplo, el pasar eh, la transparencia a selección. Para ello es posible que queramos crear una máscara. Para ello, creamos en Layer Mask a tra a, transfiriendo el canal alfa. Esto nos permitirá ver cómo es la capa. Esta capa la podemos operar mediante difuminación, al igual que lo haría eh, la, la opción Feather. Podemos ver cómo actúa un Feather en, en una máscara en lugar de en lugar de mediante la, de la herramienta selección, lo cual eh, en ocasiones da un resultado eh, similar o igual. Igualmente, las selecciones se pueden hacer sharpen o realzados, de tal forma que puede quedar la selección opaca y los contornos redondeados. Igualmente, podemos hacer selecciones tipo shrink, de tal forma que podemos seleccionar de forma grande toda una selección. Y entonces podemos pasar a seleccionar únicamente el, el contenido. Para seleccionar únicamente el contenido hay que hacerlo en la herramienta de selección rectangular con AutosRink. El cual en la selección rectangular nos seleccionará únicamente la parte, la parte de color o la parte con contenido. Pudiendo ser la parte blanca eliminada. Esta selección, eh, las selecciones pueden realizarse con varita mágica o por color, lo cual selecciona el mismo color en toda la imagen. Esta selección puede editarse posteriormente ampliándose, de tal forma que la selección se agrande sin crear un feather o creándolo. O también podemos encogerla con la herramienta ring haciendo una selección más pequeña. Igualmente, una vez, eh, una vez elegidos los distintos contornos, podemos activar la opción Feather para que sea difuminado, al igual que lo podíamos hacer difuminando la máscara con, con la activación de un filtro Blur. Igualmente, podemos elegir cómo es el tipo de bordes, eligiendo bordes con radios largos para que estos sean visualizados y redondeados. O incluso podemos remover eh, los agujeros dentro de la selección. Esto lo utilizaremos ahora en un caso de una edición de una imagen sacada con una cámara de fotos. Igualmente, podemos ver las opciones de guardar en el canal, de alternar a máscara rápida, el cual lo dábamos previamente con el cuadrado del, del lienzo o cómo pasar de selección a camino, lo cual lo podíamos hacer también mediante la tecla Shift más, más clic en, en el menú de edición de selección. Veamos cómo funciona una selección de, en una imagen. Para empezar, eh, podemos elegir cualquier herramienta, como por ejemplo... Foreground Select, la cual en principio parece que debería dar los mejores resultados. Elegimos la herramienta y hacemos una selección del contorno. Hacemos un dibujo de su parte interior. Seleccionando, bueno, siendo este dibujo la selección de lo que consideramos interior de la imagen. Es conveniente eh, quedarse cortos antes que sobrepasar el contorno. Si sobrepasamos el contorno, deberemos utilizar la herramienta de Draw 1. De lo contrario, es posible que ni siquiera necesitemos utilizar la herramienta de, de marcar la parte como indecisa. Esta zona indecisa deberá también superponer la parte que, que tiene dudosa la máscara, ya que es una zona indecisa o con, sin conocimiento de qué tipo es. Podemos ver posteriormente también cuánto se tarda en aplicar cada uno de los distintos tipos de, de procesos. Podemos ver la máscara cómo quedaría, viendo qué parte de la imagen no quedaría seleccionada. Esto lo podríamos corregir seleccionándolo directamente con mockdown con un tamaño de pincel un poco inferior creándonos un nuevo resultado. Igualmente podemos ver que hay zonas de la selección que están marcadas como transparencia. Podemos aceptar la selección y ver cómo es su máscara. En esta máscara podríamos pintar con la herramienta pincel o con la herramienta lápiz para obtener el resultado. Una vez realizada la selección, podemos hacer una copia de la capa o una copia de lo, sele de lo seleccionado. y una copia de la capa, de tal forma que podemos invertir la selección y eliminarlo, o eliminarlo tras haber creado un canal alfa, lo cual nos dejará la imagen pero en una capa eh, independiente, de tal forma que esta capa la podamos mover, o incluso escalar. De tal forma que el resultado lo podemos visualizar en... Eh, lo podamos visualizar de una manera reducida pudiendo mover eh, la selección y visualizar la imagen en completa viendo que, la, que hemos podido manipular la imagen copiando la, la selección de la, de la flor hecha con la herramienta back, eh, foreground select podemos hacer lo mismo con otra imagen para ello, podemos utilizar la herramienta Intelligent Scissors. Para ello, podemos ir contorneando la imagen y que sea la herramienta la que elija el, la zona del contorno. En ocasiones, con las la herramientas Tijeras Inteligentes, como, como permite la edición de, del camino, Necesitamos eh, cerrar el, el círculo en el, seleccionando el punto inicial. Podemos también modificar manualmente cada una de, de las zonas, tanto hacia adentro, hacia el interior, como hacia el exterior. Una vez hecho esto, podemos elegir pequeño, un pequeño feather, el cual lo realizamos en la, en la opción anterior. Haciendo clic en el primer nodo, podemos cerrar la selección. Y al igual que antes, podemos hacer clic en la capa para duplicarla, pudiendo añadir un canal alfa, e invertir la selección y eliminarla, para posteriormente eh, poder hacer un escalado de capa o una modificación. También podemos hacer otras operaciones de transformación. Podemos ver que una vez hecho esto, podemos arrastrar la imagen en otra ubicación, pareciendo eh, colocando la rosa en una sobre una superficie verde, pareciendo que las hojas de otra planta sean las de la propia rosa. Podemos también modificar una imagen de amigurumi, por ejemplo, haciendo una selección con la herramienta Fuzzy Select. Esto lo podemos realizar también eh, haciendo independiente la selección de, de, los colores, de, de, la, de los colores reales de la muñeca. Para ello podemos hacer una copia de la imagen o varias copias para poder tratar en ellas indistintamente. Podemos elegir el canal en el cual queremos actuar, para ello podemos ir activando y desactivando cada uno de los canales, para ver en cuál tenemos un mayor contraste. Generalmente el mayor contraste se suele eh, encontrar en el canal verde, sin embargo es posible que en el canal azul también podemos encontrar gran parte del contraste. Debido a los distintos colores de la muñeca, eh, para su parte superior o la, debido a la cinta del pelo será más aconsejable el color verde, sin embargo para las flores que tienen los zapatos no será aconsejable pudiendo dividir la selección en dos partes de tratamiento. Una vez eh, eh, conocido que queremos utilizar el canal verde para la selección, es posible que queramos utilizar ese, o sin embargo, es posible que queramos utilizar la, el canal compuesto que viene por defecto o la iluminación. El, la combinación LCH-Lightness eh, probablemente sea la forma de selección por iluminación que más rápidamente funcione. Podemos utilizar un umbral, el cual es posible utilizar en torno al 15% siendo de una manera fácil, de tal forma que podemos seleccionar una parte inicial de la imagen. Posteriormente, <coughs> podemos seleccionar más zonas apretando el botón Shift, el cual nos permitirá ir, ir seleccionando más zonas de la imagen. Una vez realizada la selección, podemos eh, eliminar partes de la imagen de otros colores. Por ello, podemos disminuir el threshold y deshacer las selecciones apretando la tecla Control a la vez que vamos seleccionando en, en zonas previamente seleccionadas. Una vez realizadas las distintas selecciones, podemos hacer clic en Select, Remove Holes, los cuales eliminarán los, los huecos de la imagen. También podemos hacer clic en Invert, para que sea la muñeca la que ahora en realidad esté seleccionada. De tal forma que podemos continuar eliminando partes de la selección, ya que anteriormente estábamos seleccionando otra parte de la muñeca, la cual ahora para seleccionarla es a través del... Esto eh, obtiene un, un resultado de selección de la muñeca, el cual podemos modificar y podemos mejorar. Esto lo podemos hacer igual que antes, añadiéndole un canal alfa y eliminando la zona no seleccionada, la cual eh, queremos que sea la que no es de la muñeca, haciendo otra vez en Invert. Esto nos aislará la muñeca, pudiéndola escalar o operar de alguna otra forma. Posteriormente podemos desplazarla a otra ubicación y manipular así la imagen mostrando el resultado de, de la selección y su desplazamiento. Las herramientas de selección por color, si se eligen los distintos colores de la imagen, pueden ser la mejor opción a, a realizar. Esto ha sido todo sobre la herramienta de, de selección. Espero que les haya gustado y les sea útil. Esta herramienta, las las, estas herramientas de selección que tiene GIMP son múltiples y pueden elegir cada una de ellas para utilizarlas con distintos propósitos. Adiós.